Algunas de las posibilidades teóricas que ofrecen las corrientes de muy alta frecuencia y las observaciones que hice casualmente mientras realizaba experimentos con corrientes alternas, así como la influencia estimulante de la obra de Hertz y de los puntos de vista audazmente presentados por Oliver Lodge, me determinaron durante algún tiempo, durante 1889. Para entrar en una investigación sistemática de fenómenos de alta frecuencia, y los resultados alcanzados pronto fueron tales como para justificar esfuerzos adicionales para proporcionar al laboratorio medios eficientes para llevar a cabo la investigación en este campo en particular, lo que se ha demostrado tan fructífero desde entonces. Como consecuencia, se construyeron alternadores de diseño especial y se perfeccionaron varios arreglos para convertir corrientes ordinarias en corrientes de alta frecuencia, las cuales se describen debidamente y ahora son, supongo, familiares. Una de las características notables de las corrientes de alta frecuencia, y una que fue de gran interés para el médico, fue su aparente inocuidad que hizo posible que pasaran cantidades relativamente grandes de energía eléctrica a través del cuerpo de una persona sin causar dolor o malestar grave. Esta peculiaridad, que junto con otras propiedades, en su mayoría no buscadas, de estas corrientes, tuve el honor de llamar la atención de los científicos por primera vez en un artículo publicado en la revista técnica en febrero de 1891 y en contribuciones posteriores a sociedades científicas. Es evidente que estas corrientes se prestarían particularmente para usos electroterapéuticos. Con respecto a las acciones eléctricas en general y por analogía, era razonable inferir que los efectos fisiológicos, por complejos que sean, podrían resolverse en tres clases. Primero, el estático, es decir, que depende principalmente de la magnitud del potencial eléctrico. Segundo, los dinámicos, es decir, aquellos que dependen principalmente de la calidad del movimiento eléctrico o la fuerza de corriente a través del cuerpo. Y tercero, los efectos de una naturaleza distinta debido a las ondas eléctricas u oscilaciones, es decir, los impulsos en los que la energía eléctrica es alternadamente pasando en una sucesión más o menos rápida a través de las formas estáticas y dinámicas. En general, en la práctica, estas diferentes acciones son coexistentes pero mediante una selección adecuada del aparato y la observación de las condiciones, el experimentador puede hacer que uno u otro de estos efectos predomine. Por lo tanto, puede pasar a través del cuerpo o cualquier parte del mismo, corrientes de volumen comparativamente grandes, bajo una pequeña presión eléctrica, o puede someter al cuerpo a una presión eléctrica alta, mientras que la corriente es despreciablemente pequeña o puede poner al paciente bajo la influencia de ondas eléctricas transmitidas, si se desea, a una distancia considerable a través del espacio. Si bien el médico debe investigar las acciones específicas sobre el organismo e indicar los métodos adecuados de tratamiento, las diversas formas de aplicar estas corrientes al cuerpo de un paciente se sugieren fácilmente al electricista. Como uno no puede ser demasiado claro al describir un tema, se considera ventajosa una ilustración esquemática de los diversos modos de conexión de los circuitos que enumeraré, aunque obvios para la mayoría. El primer y más simple método para aplicar las corrientes fue conectar el cuerpo del paciente a dos puntos del generador, ya sea un dínamo o una bobina de inducción. La figura 1 pretende ilustrar este caso. El alternador G Puede ser uno que dé de, de 5 a 10.000 vibraciones completas por segundo. Este número aún se encuentra dentro del límite de practicabilidad. La fuerza electromotriz, medida por un instrumento de alambre caliente, puede ser de 50 a 100 voltios. Para permitir que las corrientes fuertes pasen a través de los tejidos, los terminales TT, que sirven para establecer contacto con el cuerpo del paciente, deben ser por supuesto, de gran área y deben estar cubiertos con un paño saturado con una solución de electrolito inocua para la piel, o de lo contrario, los contactos se realizan por inmersión. La regulación de las corrientes se realiza mejor por medio de una cubeta aislante A, provista de dos terminales metálicos T-T, de superficie considerable, uno de los cuales, al menos, debe ser móvil. El canal se llena con agua y se agrega una solución electrolítica hasta que se obtiene un grado de conductividad adecuado para los experimentos. Este aparato, si bien parece simple, está muy bien logrado para lo que es un buen efecto terapéutico. Tenemos un cajón, que puede ser de plástico, en el cual hay dos chapas colocadas. Estas dos chapas pueden ser cobre y zinc, o pueden ser cobre, cobre, zinc, zinc. Realmente, o pueden ser de acero. No interesa. Lo que interesa es que nosotros al conectar, por ejemplo, un generador de Runcorf. una de las corrientes del generador van a ir directamente a la persona a tratar. Puede ser eh, un electrodo sostenido con la mano y el otro sostenido con la otra mano. Bueno... La otra corriente que va a ingresar en esta chapa, para pasar a esta chapa, debe trasladarse a través del agua. Esto lo vamos a llenar con agua destilada y el agua destilada, al no tener partículas, no conduce la electricidad. Entonces, eh, en este electrodo no vamos a obtener absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le echamos un poquitito de sal, por ejemplo? un poquitito de sal va a generar un poco de conductividad y ahí la persona va a obtener el efecto. Si nosotros, por ejemplo, echamos hormuz, el hormuz es un dieléctrico. Eh, yo nunca medí la conductividad del hormuz, pero al ser dieléctrico no conduce la electricidad. Por lo tanto, el hormuz va a generar plasma que al echar un poquito de sal la corriente que va a ir de chapa en chapa va a arrastrar este plasma y lo va a llevar a la persona. Nosotros podemos de esta manera colocarle cosas como homeopatía o lo que nosotros queramos. Eh, hay un experimento donde han colocado veneno, por ejemplo, y el animal que estaba acá se muere. Y uno se pregunta, pero ¿cómo hizo el veneno para llegar al animal a través de... De un conductor eléctrico. Bueno, así funciona esto. Entonces, de esta manera nosotros podemos pasar productos que queremos administrar a un paciente vía, por un conductor de manera iónica. Así que bueno, simple pero efectivo. Nikola Tesla nos deja su primer grabado para electroterapia de los años 1800-1900 Podríamos decir que es la parte más simple del sistema y de acá tenemos que pegar el salto a la parte más complicada que si bien es complicada, pero también es simple el resonador de Odin que es una mezcla de la máquina de Tesla, el oscilador de Tesla la bobina de Darsonval. Y el resonador de Udin, Esas tres cosas se unen para resumir una máquina de electroterapia tan sofisticada y tan simple que nos deja realmente perplejos. La energía fría existe y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, a veces no es tan fácil desarmar un transformador como parece, ¿no? Ya intenté... ¡Ay! ¡Que quema! Ya intenté de todo, pero de todo, me lastimé las manos, le di de martillazos. Así que bueno, por último, para poder sacar el bobinado de este transformador, tuve que aplicar unos cortes con la moladora y ahora, bueno, ya estoy en la última parte. Me falta muy poquitito para cortar ese pedazo. Y bueno, ya voy a tener a mi disposición un alambre de cobre, que es el que ando buscando para poder terminar el proyecto de la bobina Odin Resonator. Que es la que tengo acá. ¿Mm? Ahí ya le hice las marcas. Eh, en este lugar va a ir el alambre grueso. La distancia entre cada alambre es de un centímetro, son 12 vueltas, en este caso hice menos porque, bueno, no, no me cabían. Y luego son 45 vueltas de un alambre más fino. Eh, sería alambre 3 milímetros y alambre de 1,5. Para estos casos de, de alta frecuencia se utilizan alambres gruesos, por el tema de la alta frecuencia, que trabaja distinto a lo que son corrientes más pequeñas, ¿no? A lo que trabaja un transformador. Así que, bueno, este es el prototipo del Odin Resonator. Eh, acá tengo el alambre de cobre, por ahí está tirado. Voy a ocupar, bueno, el mismo que ocupé para esta bobina, 3 milímetros. Y para la fase siguiente, bueno, voy a ocupar del transformador. Esto te lo quería mostrar para que sepas que... Podés desarmar un transformador. En este caso, bueno, el transformador era viejísimo. Así que estaban las chepas oxidadas, le di martillazo, me lastimé todos los dedos, pero nunca salió nada. The Odin Resonator. Esta es la bobina. Y bueno, vamos a darle un zoom, así podés ver de qué estamos hablando. Ahí le damos un zoom. Vamos para acá. Y como verás... Eh, los alambres están separados. El alambre es de 3 milímetros y está separado por una distancia de un centímetro cada raya. Luego para arriba, eh, bueno, es distinto. Son 6 milímetros entre alambre y alambre. Y son alambres de más o menos la mitad, 1,5 milímetros. Así que bueno, este es el Audin Resonator. La base va a tierra y bueno, acá se sintoniza, en esta parte se sintoniza la bobina y luego por arriba nos entrega las famosas corrientes de cepillo que nos podemos aplicar al cuerpo. Así que bueno, el proyecto Energía Fría sigue en pie, sigo trabajando para poder lograr el fenómeno y que bueno, lo puedas replicar en tu casa. Eh, con respecto a los capacitores, bueno, te quería mostrar el capacitor. Eh, este ya lo conoces, es el que vengo usando. Es un vaso, un vaso trago largo, hasta acá. Que bueno, le añadí este pico de botella de plástico para poder sostener la varilla. Esta varilla llega hasta abajo, vamos a desenroscar. Es una varilla, bueno, que ahí abajo le puse esta pelotita, pero no hace falta ponerle esta pelotita. Arriba sí porque, bueno, es la parte del Spark Gap. Adentro, a ver si se deja ver. Adentro tiene agua con sal. Agua con sal. Y nada más que agua con sal. No tiene ninguna... ninguna, Ningún papel de estaño. El papel de estaño se lo puse por afuera. Y le añadí ahí el cable... Y bueno, ya con estos dos capacitores podemos comenzar a hacer los trabajos de la tecnología Tesla, Darson Ball y Odin. Lo bueno de este capacitor es que al contener agua uno se lo puede ir graduando y convertimos a este capacitor en un capacitor variable. O sea, si le ponemos agua hasta acá nos va a dar una capacitancia y a medida que vayamos poniéndole más agua con sal más capacitancia, entonces podemos de alguna manera sintonizar el equipo desde los capacitores. Así que bueno, eh, esto es todo por hoy, más o menos como para que vean lo que ando, te mando un abrazo y te doy las gracias por la mano que me estás dando. Un beso.